Día para enviar. Aquí ya inicia como tal la grabación pues para compartirselas a ustedes y que les quede de material. Bueno Susana, un gusto y Paola, yo soy John Hader, eh, como tal sé que ya habían escuchado tal vez de mí, eh, si no pues soy empresario y, y consultor de grandes marcas a nivel internacional, a nivel mundial y soy el fundador del grupo empresarial JJ, autor del libro Puedo morir mañana. Entonces, cuéntame, eh, Susana, eh, no sé quién vaya a arrancar, para que me comenten un poquito sobre el, la empresa. cuénteme ¿qué, ¿qué están haciendo en el momento? Ah, a ver, este, yo cuento una pequeña parte y ya Cris me, me complementa. Es una empresa, esta empresa está dedicada a... En sencillo, sí, a la compra y venta de, de, de bienes raíces, ¿no? Ya sean terrenos, departamentos, casas, ¿no? Eh, dentro de todo este rubro de bienes raíces existe, existen diferentes maneras de acceder al mercado, ¿no? Aplicando diferentes estrategias. Como, como le comenté por chat, esta, este es nuestro primer proyecto, nuestro primer emprendimiento. Es la, la compra de un terreno extenso para con el objetivo de poder darle un, una plusvalía, un valor agregado, a través de brindándole servicios adicionales, el, los servicios básicos para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, ya sean servicios de luz, de agua, de agua y quizás este, la limpieza de la zona para que sea más, más atractivo también a las ventas. Varios los, recreacionales. Uh -huh. Ok. Excelente. Entonces, a ver, si entendí bien, van a hacer lo que es la compra de un terreno extenso, ¿verdad? Y este terreno lo van a utilizar para, la, para el desarrollo de un parque. Eh, no ya, sé si entendí este, bien. Son, son, son dos. De, el de... Casas, casas de campo. Ay, ah, ya, el de Guarango. Casas de campo. El... El de Guarango, sí. Es que son, son, son dos proyectos. El primero es, es este el de Huarango, Huarango Resort, como lo hemos denominado. Y so, es para la venta de, de casas de campo. Cada lote más o menos tendrá 400 metros cuadrados. Estamos ahorita viviendo en Perú. ¿no? Esta, eh, esta provincia queda a cuatro horas de Lima, la capital. Eh, está ubicada, tiene una ubicación agradable, cerca a la playa cerca a, a, a zonas turísticas como la Huacachina y está en la eh, avenida, en la avenida, okay. en la avenida de la Panamericana. Uh -huh. Excelente. Bien. Paula, ¿me, ¿me quiere comentar algo? Sí, más pura... que todo, eh, implementar lo que dijo Susana, que eh, bueno, sí son casas de campo y nosotros lo queremos, este dar ese valor agregado porque se va también ahí a, a construir un área recreacional para que las personas que estén, bueno, que hayan comprado estos, estos lotes, como se llama aquí, tengan esas, este, esas ventajas, ¿no? beneficios. Al tema al tema naturaleza, acceso a la naturaleza, pues, eh, como a, ahí lo denominan la planta del guarán como nosotros lo hemos llamado. Y también este, los servicios básicos ¿no? que debería de tener. Pero más que todo es el tema de, de nosotros este, saber cómo, qué herramientas debemos de, de complementar o llevar hasta este, en este tipo en este rubro. Cuando okay. bueno, tú hablas de herramientas, estamos hablando directamente de cómo vender el proyecto. ¿A eso te refieres o, o qué tipo...? Bueno, primero, ¿cómo iniciar? Como te dijo Susana, nosotros recién estamos emprendiendo. Okay. No hemos pasado por un lapso de, de prospectar, de buscar, y esta alternativa o este proyecto que nos, está, nos, nos estamos abriendo, este, en realidad es algo nuevo primero para nosotras, definitivamente que estamos respaldadas por un área técnica que, nos, que va, a hacer, va a ejecutar el proyecto pero este, en sí vamos todas a iniciar en toda la parte operativa, ¿no? Okay. Como, como la parte de contable, cómo captar más clientes para que, para que el, el, los lotes se vendan, ¿no? Sí. Okay. Y Perfecto. sea más atractivo. Ese es, digamos, que el punto, ¿eh? cómo vender el proyecto, básicamente, ¿cierto? Uh -huh. Sí, List. porque en realidad la venta es lo principal para... Si, si se hacen unos lotes, si se compran los lotes, se hacen las casas y no tenemos a quién vendérselas, pues obviamente no, no vamos a hacer nada allí. Entonces, en resumidas, a ver si entendí. Van a ser lo que es el tema del, de la compra del terreno, del lote, está cerca la playa, es una zona que es habitable, ustedes quieren encargarse de todo el tema logístico allí, para que obviamente sea un lugar habitable con agua, me imagino energía, bueno, servicios básicos y pues, de vivienda. Y eh, digamos que tienen ustedes el, el, el proyecto eh, para iniciar. ¿Qué tienen al momento? Ya tienen el lote, tienen ya el capital, eh, tienen ya los inversionistas, eh, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Tienen de empresa? ¿Ya tienen empresa registrada? ¿Tienen marca? ¿Qué tienen al momento? ¿Con qué cuentan? Ah, Susana, te doy el pase para que yo te complemento. Ya. Eh, tenemos, digamos, el, el compromiso del, de, la, de la compra de los propietarios del, del, del terreno. Tenemos las facilidades de pago y con la, con, con la propuesta, con la idea de poder saldar la diferencia del del pago total eh, con las ventas del, de los terrenos de campo. Eh, sí, eso es lo que tenemos ahorita. En esta ah, parte nosotros tenemos una estrategia que es, eh, si bien es cierto ya, ya tenemos una promesa de venta de, de parte del propietario, eh, nosotros vamos a iniciar con una estrategia de a la mismo, al mismo tiempo de ya estar vendiendo como una preventa ir saldando esa, esa, ese compromiso de venta que se va a ir por trimestres o semestres. ¿no? Esa es una estrategia que nosotros de ya lo hemos ya lo hemos este, aplicado. Ya lo, ya lo tenemos así este por decir, este pre, pre o estimado así, ¿eh? los saldos que queden de, de la venta con el propietario. Ok, excelente. Este, también tenemos constituida la empresa porque hemos formado un consorcio con el equipo técnico, son nuestros socios, y hemos armado el equipo. ¿no? Nosotros somos la parte operativa, por decir, operativa-administrativa, y eso es la parte técnica. Okay. Excelente, súper. Bueno, Susana y Paola, me parece me, me apasiona, digamos que este tipo de proyectos me parece muy interesante eh, y más como me lo comentan eh, me gustaría en lo personal vivir en un lugar así que me quede cerca al mar y bueno, que sea rodeado de estos espacios eh, pero entonces, ¿cómo lo vendemos? Eh, en este caso lo primero eh, que es importante tener presente es que es una marca, ya más que el mismo terreno, lo que se empieza a hacer allí es una marca, sí es lo que vamos a empezar a, a vender de una u otra forma. Y esta marca tiene que obviamente ir alineada, pues con sus temas legales para generar confianza al momento de que empecemos un, un, pro, un proceso de, de, de posicionamiento sí de tráfico, porque puede que ese no sea el único proyecto. Pueden hacer ustedes otros más, sí, pueden tener otros lotes, pueden tener otras casas, edificios, eh, qué sé yo, sí, o tener eh, simplemente el equipo que se encargue de toda la parte logística y llegan otras empresas y, y contratan con ustedes, sí, para que ustedes encarguen de armar todo el proyecto, un ejemplo, ya. Entonces, lo importante y primordial en este caso es la marca de entrada. Porque es lo que es como a la pregunta es: ¿cómo nos ven los clientes? ¿Qué van a ver los clientes? ¿Qué tenemos para mostrarles a ellos? Ya, entonces, entrada, marca. La marca no solamente eh, empieza por cosas tan sencillas como el tema del logo, ¿sí? El tema de un logo, como el tema de, del nombre, como el tema del desarrollo de una página web, como el tema del desarrollo de estas herramientas que vayan en conjunto con tema de redes, que vayan en conjunto con un posicionamiento en Google, que si a mí llega Paola, llega Susana y me dicen, John, tengo este proyecto, somos la empresa, qué sé yo, Construcción Casa de Campo Perú, eh, y tenemos este proyecto en tal ubicación, así como tú me mencionabas, quiero que lo veas y les mostramos el proyecto, porque obviamente allí se necesitan también arquitectos, en este caso tengo claro, de que se requieren arquitectos, diseñadores arquitectos, ¿sí? digamos que es algo relacionado a ello, donde tienen que hacer como el, el maqueteo del proyecto, ¿sí? de una u otra forma en 3D, el desarrollo, ¿sí? para mostrarlos a los usuarios y decirles, mira, esta es la idea del proyecto, y aquí en ese lugar imagínate viviendo, que a mí me puedan ustedes decir, y me lleven al lugar y me dicen, mira, te va vamos a hacer un tour al terreno, Vamos a hacer un tour al terreno para que conozcas y conectes con la zona, ya, eh, del proyecto. Entonces, qué chévere, súper, vamos y acampamos si es necesario, sí, o sea, qué sé yo. Digamos que ya es un tema de cómo, cómo las estrategias que se armen internamente allí, porque tienen que enamorar del lugar, ya, que conecte, que me lleven y me, y me lleven al lugar y, y conecten con, con, con la zona antes de, y que la persona diga, aquí quiero vivir. Está bien y, y, y pinta la cosa bien y que de entrada, obviamente, eh, conozco muchas empresas eh, constructoras en este caso que hacen este tipo de proyectos, venden el proyecto muchísimo antes de, de iniciarse. Ya entonces prácticamente los clientes llegan y compran todo, sí compran la idea y la empresa empieza a construir una vez están vendidos y está pagado todo. Sí, eh, es, lo que, es lo que hacen. Ay, Susana de pronto me corregirá si no, de pronto no, no es así, pero así he visto muchas constructoras grandes que, que lo hacen de esa forma. Ya hasta que no está todo pago, no, no inician con la construcción. Entonces, la constructora, la, la, la, el consorcio o la empresa que hace el proyecto, pues ya de entrada ya está saldando todo, ¿sí? ya tiene todo pago, hasta sus ganancias, o por lo menos un, un tope que cubra hasta llegar a poner un, un, digamos que entrar a mirar, bueno, cuánto, eh, cuánto es el tema del lote, tantos miles de millones, o cuánto es el tema de la construcción, listo, una vez tengamos eso saldado por parte de nuestros clientes, pues entonces empezamos la construcción, sí, pero obviamente hay que hacer todo previo, pero para hacerlo previo, lo que tenemos que hacer es un tema de un posicionamiento, de la experiencia. ¿Cómo me van a vender a mí una casa? ¿Cómo vamos a venderle ese lugar donde, donde voy a vivir, donde va a pasar mi tiempo con mi familia, el, el clima? En fin, tantas cosas que entran y que tenemos que entrar a pensar en cómo directamente el usuario va a conectar con el proyecto para que de entrada haga una inversión, porque es una inversión en su futuro de una u otra forma, en algo que no está ya que yo llegue y vea, ya está la casa terminada, sino que tengo que esperar a que hagan la entrega, ¿sí? Entonces es un tema de inversión y cómo, cómo van a ser las cuotas de, de, ese, de ese cliente, ¿ya? qué cuotas? Y si se va a hacer ejemplo en cuotas, ¿ya? ¿Cómo en cuántas cuotas y que nos permitan nivelarnos con los pagos que nosotros necesitamos hacer? Aquí yo lo que estoy hablando y en esta consultoría, que igualmente es muy poco tiempo, para, para tocar estos, estos temas y eh, más de proyectos grandes como estos, eh, lo que hago es simplemente ir tirando ideas tirando ideas y que ustedes puedan identificar qué puede que resuene y qué no y qué conecta y si tiene sentido. Ya A este punto quiero preguntarles, ¿hace sentido lo que les estoy diciendo para avanzar? Sí, en el tema de, en el tema de enganchar al, al futuro al que el cliente, sí, es cierto, este se maneja aquí también eh, y nosotros por eso lo tomamos como una estrategia cubrir parte de, con parte de las ventas o las preventas que le llamamos aquí, este, para poder iniciar el tema de, de, de las construcciones, ¿no? También es válido lo que tú dices, sí se orienta más o menos a, a, a, lo, que, a lo que mencionas. Pero okay. aquí también se... Y también el tema de, de un tour, ¿no?, por, para, por el proyecto. Inclusive también se hace este, como maqueta, una maqueta, porque en realidad nosotros no vamos a hacer una construcción, pero sí son casas de campo y podemos hacer como una estructura o una casa que sea una casa modelo a lo que ellos podrían futuro, en futuro rehacerla, ¿no? Pero hago una con, consulta aquí, eh, Paola. ¿Tú les vas a vender los lotes o les vas a vender las casas? Hechas. Lote. O es solamente es, el, es solo el lote. Ok. Solo, es solo lote. el lote. Ok. Uh -huh. ¿Hay forma de...? Solo de tierra. Que, uh -huh. Ok. Entonces ya yo compro el lote, la ubicación como tal, y ya yo tengo que hacer mi casa en ese lugar. Así es. Exacto. Así okay. es. Bien. Bueno, en ese caso entonces... Sí es un tema ya muy directo de la experiencia de la ubicación, ya directamente lo que yo les mencionaba, ya eh, la experiencia que yo tenga con el lugar, que conecte, ¿sí? que yo llegue a ese lugar y yo diga y me enamore y empiece a visionar. Pero obviamente hay personas que no tienen la visión ¿sí? para, para imaginarse una casa, porque ¿cómo, ¿cómo la quiero? ¿cómo la hago? Entonces... Allí entra también un trabajo, porque no es solamente vender el lote, ¿sí? sino que es venderle la idea de, de qué es lo que pueden llegar a hacer y cuánto puede llegar a costar. Uh -huh. Porque también hay que. Entonces, el, el tema allí, ya que no lo van a hacer ustedes directamente, pueden hacer una casa modelo, ¿sí? un diseño y, y como para la zona, que sea inspirado en la zona. ¿sí? ¿Ya? Uh -huh. el, tiene que conectar con la zona, ¿sí? es súper importante la experiencia. ¿Ya? Y que yo como usuario diga, ok, me gusta ese diseño y lo puedo copiar y bueno, ya yo me encargaré de construirlo. Pero, pero de pronto sería también algo interesante es que ustedes pudiesen contar con un equipo, una constructora aliada, supongamos, ¿sí? que se puedan vincular a ustedes. Y la persona a la que le venden el lote, bien, compra el lote y haga su casa y construya su casa de campo. Pero también tenemos un aliado experto en el tema que yo te lo voy a recomendar, Susana y Paola, para que puedas hacer tu casa inspirado en la zona y es este contacto. Y allí también hay otra alianza con la constructora, ¿sí? porque la constructora va a poder haber una, un tema de comisión allí de por medio. ¿sí? No va a ser ustedes directamente quienes lo van a hacer, pero sí van a tener ustedes un aliado, ¿sí? Un, un partner, digámoslo así. Ese sería como otro de los puntos allí para tener presente. Entonces, básicamente es todo un tema de experiencia directamente con el lote, ¿sí? de, de mirar la forma de conectar, de llevar a las personas al lugar y empezar a, a visionar, ¿sí? llevarlas al lugar, a que pasen una tarde con la familia, en ese lote, en ese espacio, no sé, la verdad, pues no no lo conozco, no sé cómo será el lugar, si tiene vista, si, sea, si es en, un, en una peña, en, un, en una montaña y se ve el mar de fondo, no lo sé, pero entonces entrar a jugar con todo ese tema de experiencia, porque de una u otra forma, pues eh, son digamos que miles de millones que hay en juego, ¿Sí? de una u otra forma, ¿ya? entonces la idea es que lo que se haga, se haga primero con muchísimo amor y muchísima entrega, pensando en el usuario directamente y en quienes van a estar directamente viviendo en la zona, ya, porque a la final es una experiencia, es que yo, ejemplo, les pongo el caso, hace poco estuve viendo un lugar, eh, una, un terreno, y es un terreno y en, el, y en la parte de, de abajo, o sea, no hay nada construido, pero es, un, es una zona, entonces miro eh, la calle, qué calle hay, allí cerca, cómo llegué eh, y llego al, al terreno, cómo está el terreno, que esté obviamente eh, eh, lindo, sí, que me inspire, que es más, hasta si, de, si no quiero construir una casa, allí pues no lo hago, simplemente con, me voy de camping o, o qué sé yo, o sea, no lo sé, entonces, tantas cosas que podemos llegar a hacer con un espacio como esos. ¿Sí? O también, ya que hay casas de campo, entonces mirar de pronto, eh, pensar también en empresarios, ¿Sí? En, en empresarios que quieran llegar y poner algún proyecto allí en medio de esa zona, de, de, en medio de esa zona, ¿Sí? Como un restaurante, un bar, no lo sé, no sé cómo sea la vista uh -huh. ¿sí? del lugar, ¿Sí? O, pero se pueden hacer muchas cosas. Entonces, cuando yo voy a ver este lugar, yo simplemente me quedo allí como una, una hora, sí, una hora aproximadamente, simplemente viendo alrededor, tomando el aire allí, al fondo se ve todo, digamos que una zona, un lago, eh, y, y se ven sí, como ciudades así como a, los, como a los bordes de la montaña, de una u otra forma. Y esa fue mi experiencia, simplemente quedarme ahí, sentir el clima, sentir el, el, el, el, el lugar, ver... ¿Qué tantas vistas tengo? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi visión del lugar? ¿Qué podría llegar a ser allí? Por un momento se me pasó construir allí. Puede ser un restaurante, puede ser un bar, o también puede ser una casa, o una casa, o un hostel. En fin, tantas cosas que se pueden hacer. Pero ya que estamos hablando netamente de lotes, es indispensable la experiencia directamente con el lugar. ¿Sí? De partir de allí. Y la marca. Eso sí voy a ser muy enfático. Importantísimo, una marca bonita, una marca robusta. Sí, entrar a mirar un manual de marca, sí, porque es que eso es lo que los va a identificar a ustedes como empresa de una u otra forma. Empezamos de allí. Marca, ¿cómo vamos a empezar a marcar? Sí, marcar, así como cuando marcamos el ganado, cuando marcamos un lugar, eso es la marca. Tú ves a Bianca, ves a Chevrolet y ves... Siempre la misma marca y te sientes y te, te, te, te, te hablo en ese momento de BMW y te empiezas a hacer una idea ya, ya tienes una idea de colores, tienes una idea de, de, de, de tipo de usuario, tienes una idea de estilo, ya tienes una idea en cuanto a, al confort y, o, o su estilo de, de vehículos. Te hablo de Toyota, entonces también te haces otra idea, cambia completamente la marca, pero seguimos hablando de una marca. ¿Ya? Entonces es importante trabajar en eso. Hay algo que se llama Bases de Emprendedor Digitalizado 3.0, que ustedes pueden buscar en Google, se llama Bases de Emprendedor Digitalizado 3.0. JJ, puedes ponerle así, a ver si te aparece, ahí te va a aparecer todo en cualquier parte del mundo. Y es una certificación que nosotros damos gratuita, eso es a través de la fundación, es para emprendedores. En ello hablamos de las bases que debe tener todo emprendedor, para iniciar todo tipo de proyectos, todo tipo de marcas. ¿sí? Sea lo que hagan, vendan aviones, carros, lotes, casas, lo que sea, son las bases, las bases del emprendedor digitalizado 3.0. Allí se habla de eso, el tema de marca, el tema de marketing, se habla el tema de finanzas, se habla el tema de propósitos, se habla el tema de, de procesos, porque también son importantes. Y bueno, qué chévere que lo puedan ustedes realizar. Como les digo, eso es gratuito, ingresan, se registran allí y tienen la certificación. Y con esto, pues, les da una claridad mayor de eh, lo que pueden hacer con el proyecto, ¿sí? Con el, con, como tal y, y por dónde deben empezar de una u otra forma. Lo importante, sea lo que haga Paola y Susana, son las bases. Es lo primordial. Las bases, ¿sí? Es como cuando, si vas a hacer la casa, lo, prim lo primero son las bases, ¿sí? Las bases del lugar. Así de sencillo. Porque de lo contrario... Vamos a construir sobre algo que no es, eh, digamos, eh, no, no va a ser estable de una u otra forma. Y ¿Sí? en cualquier momento se desborona. Tú puedes empezar a vender tu proyecto hoy, pero lo ofreces a 100.000 personas. Pero si no hay una marca que haya marcado a esas 1.000 personas, pues créeme que es un marketing y un tiempo que perdiste. Entonces, el día de mañana que vayas a vender carros, con esta misma marca, pues esos usuarios ya no te van a reconocer porque cambiaste la marca, cambiaste el logo, cambiaste el nombre. Entonces es importante tener claro de entrada, por, o sea, las bases y dejarlas bien fortalecidas, porque es a partir de allí que podemos empezar a crecer de una u otra forma. ¿Bien? ¿Qué preguntas okay. tienes? Entonces, con lo que tú me, me dices que, eh, bueno, entrando a nuestro proyecto, indicando nuestro proyecto, de nuestro plus sería este, en las áreas comunes, ¿no? Que eso pues, es algo que puede enganchar al futuro comprador del lote. ¿no? Las áreas claro, comunes la experiencia y, en el lugar. Y, y si bien que... es casa de campo que desconecte, desconecte tanto. Desconecte a ese urbano, ¿no? De lo de calles, de, de ruido de, de autos y todo lo que todo lo que manda el día a día, ¿no? Eh, nuestro plus sería entonces en lo que es el tema de áreas comunes, ¿no? O áreas recreacionales. Sí, correcto. O sea, hay que entrar a mirar cuáles son todos los beneficios del tener ese terreno ahí y por qué ahí y por qué no en otro lugar. Ya, o sea, cuáles son esas, todas esas cosas, beneficios extras que a mí me dé el lugar. ¿sí? Y mirar lo tangible y lo intangible. que son cosas intangibles? El clima, las vistas, las temporadas. ¿sí? Porque en todas las zonas es diferente. Entonces, es un tema de visionar el lugar. ¿sí? Porque tú puedes tener una casa muy bonita pero si está en una zona y sales y ves mero ruido, meras cosas, entonces hay que mirar qué cosas en eh, pro posiblemente sé que no es el caso de ustedes, pero pero hay que a lo que quiero llegar es qué cosas en pro tenemos de ese lugar ya y que eso sean las cosas que nos fortalecen al momento de ofrecer el proyecto y venderlo, sí, de que conecten, o sea, es un tema de que la persona vaya y se enamore del espacio que enamore de ese espacio, de ese lugar y diga, me quiero hacer una casa aquí, quiero construir aquí, este es el lugar que, eh, donde quiero estar y me enamora. Entonces esa es la idea, enamorar al usuario o al empresario que tiene la visión y dice, no, pues me gusta el lugar, quiero hacer la casa, pero no voy a vivir aquí, la voy a vender. También es otra de las opciones, ¿sí? entonces entrar a mirar todo eso. Pero algo que puede funcionar de entrada y si es posible, tipo tours. Eh, y lo digo porque ha funcionado con una empresa en México a la cual le he asesorado un buen tiempo donde ellos tienen lotes eh, en una zona cerca a esto queda por eh, cerca Tulum y es una zona donde, que es privilegiada, es muy bonita y ahí quieren hacer casas eh, eh, ranchos como le llaman en México, ranchos entonces, eh, no tienen construido los ranchos aún, están vendiendo el proyecto, pero llevan a las personas, los invitan allá al lugar a tomar vino y a, pasa, y a pasear en caballo por la zona. Entonces, fíjate, son temas de experiencia bien interesantes que es de llevar directamente a conectar, más que el mismo video de cómo va a quedar, porque la gente dice, bueno, pues se ve muy bonito, pero bueno, háganlo, ya ya es directamente en este caso el, el terreno el lote como ustedes le llaman para que la persona conecte con ello eh, chequen lo el tema de emprendedor digitalizado 3.0 eh, y sacan otro espacio eh, directamente le dicen a mi equipo para que miremos y veamos si con esto eh, tienen más claridad hacia dónde van qué es lo que sigue y y bueno y, y si en algún momento requieren mi ayuda más que estas consultorías cortas ya vincularme directamente, eh, trabajar, digámoslo así como en terreno ya, en lo que hay que hacer y en las acciones y en ese tipo de asesoramiento, pues también se puede llegar a, a, a mirar la opción y, y sacar los espacios y, y, y bueno, ya algo más aterrizado y más real, no tan no tan a la nube, digámoslo aquí, porque aquí pues, no, es tan una lluvia de ideas, claro, ya es como ya más, bueno, vamos a trabajar uh -huh. por este lado, vamos a hacer esto, lo otro, y bueno, ya es un tema que se puede ir desarrollando, pero en general me parece súper eh, chévere, las felicito por, por, su, por su empeño y, y genial, porque eh, este tipo de consultorías no, no las toman todo el mundo, porque sienten que, que no las necesitan, y bueno, esto, es, esto ya es señal de que, de, que indica que van por buen camino, es señal que indica que van a hacer las cosas muy bien, porque se les ve, se les ve las, las buenas intenciones. Eh, Susana, ¿tiene alguna pregunta? Eh, en verdad son varias preguntas las que, las que tengo respecto a finanzas, a la parte legal, la operativa, pero como dices tú, eh, sería para una segunda parte o, un, o una asesoría mucho más específica, más bien gracias por lo que nos has brindado he tomado, <ríe> he tomado nota de lo que de las, de las cosas que tú has dicho que a veces están en la mente pero no están claras ya, lo, ya las anoto para para, la, para el de del equipo Excelente Susana, igualmente si quieres una última pregunta allí ya para ir finalizando y algo, chécate allí eh, una pregunta y la resolvemos de una vez en, en un minutito. Eh, me cuentan, no sé si tienes alguna o si no, miramos y sentamos luego. ¿Está bien? Y uh -huh. ¿Está, bien? No, está bien con lo que, con lo, oh, con okay. lo que me ha reflejado la mente. Uh -huh. Súper, entonces, sí, en general, recomendación: eh, háganle el tema de bases de emprendedores digitalizados 3.0, les va a servir muchísimo, va a ser de mucha ayuda eh, en este momento para que tengan claridad de. ¿Cuáles son esas bases? Son cosas muy sencillas que a veces eh, tenemos en la mente o pasa por, como tú lo decías hace un momento, o pasa simplemente por idea, pero no tenemos la conciencia de decir es que esto es importante hacerlo. ¿ya? Y entonces, para eso es, es en este caso este tipo de ayudas para que tengamos más claridad eh, y es una luz, eso es como iluminación de, de continuar el camino. Es un camino extenso de una u otra forma, pero es muy satisfactorio el proceso que van a vivir. Eh, felicitaciones y bueno, les recomiendo también leer Puedo Morir Mañana. Búsquenlo también, Muchas está gracias. en Amazon. Susana. Muchas y Ana, gracias. Ahora, Muchas gracias, por Gracias. Por todo gracias por escuchar y felicitaciones, bendiciones y muchos éxitos. Les mando un abrazo enorme. Qué gusto conocerles y bueno, veremos pronto. La mejor energía para todos cuídense sí, mucho. John, muchas gracias. De la misma manera. Muchas gracias, John. Hasta pronto. Hasta cuídense. Chao. Bye, bye. Mira, chao. Bye.